Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Electrodomótica Ramos En esta oportunidad eh, vamos a aprender a cómo hacer si en caso tenemos nuestro sistema operativo Windows que está corriendo muy lentamente Entonces vamos a ver una serie de, de pasos que vamos a realizar para poder hacerlo más fluido el sistema operativo Bien, como primer paso, vámonos aquí a, la, a, a Inicio, clic derecho y vámonos al Administrador de Tareas. Dentro del Administrador de Tareas, vámonos a la pestaña Inicio. Todos estos que vemos aquí son los procesos que están corriendo. Bien, entonces aquí nosotros podemos deshabilitar algún proceso que no quisiéramos que esté corriendo. Bien, entonces eh, dándole, por ejemplo, aquí donde dice Estado clic derecho, deshabilitar. Podemos ir deshabilitando los procesos que están corriendo y que, y que eh, corren cuando, el, cuando se inicia la máquina. Bien, eso es como primer paso. Como segundo punto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vámonos aquí, le damos clic ahí, y aquí podemos deshabilitar algún programa que también se haya iniciado conjuntamente con el inicio del sistema operativo. ¿No? Dándole, por ejemplo, aquí a clic derecho, exit, o sea, salir, podemos, eh, digamos, salir de este programa, deshabilitar este programa para que no, no corra al inicio. Eso es como segundo punto. Otra cosa que podemos hacer es desinstalar programas que no estemos usando. Por ejemplo, nos vamos aquí al, al, a inicio, clic derecho, y nos vamos vamos aquí a aplicaciones y características Bien, dentro de aplicaciones y características están todos los programas que tenemos instalados. Bien, entonces si queremos eh, desinstalar un programa Pues bastará ubicarnos en ese programa Si, ¿sí? va a estar ubicarnos en ese programa Y ponerle aquí desinstalar Si, ¿sí? así desinstalamos programas que no estemos usando, y con eso liberamos espacio en disco también muy bien, otra cosa que podemos hacer es lo siguiente, pues instalar Ccleaner bien, aquí yo lo tengo instalado es fácil de instalar, simplemente uno en el, en el buscador busca Ccleaner si, ¿sí? aquí busca uno pone Ccleaner bien, entonces entonces aquí nosotros de la página de su página oficial podemos descargarlo en su versión gratuita, nos va a ayudar nos va a ayudar mucho, aunque tiene también una versión pagada, pero nosotros podemos descargar la versión gratuita, que es esta gratuito. Podemos descargarlo. Una vez descargado, una vez descargado lo podemos ejecutar y aquí nos vamos aquí donde dice Custom Clean y le damos Run Cleaner. Continuo. Y esto como vemos está borrando toda la caché de internet, está olvidando, está borrando el historial de internet, los cookies, etcétera, los archivos temporales también. Está haciendo una limpieza de los archivos que ya no son útiles. Bien, dice desea que cierre cerrar Firefox. Yes, le damos debemos cerrar el, el navegador vamos a correrlo nuevamente una vez más con una vez más ya es suficiente muy bien, también podríamos aquí limpiar el registro vamos aquí a registro y le damos scan for issues o sea, buscar problemas fíjense, entonces son todos estos problemas que tenemos entonces vamos a limpiar también el registro. El registro de Windows. Vámonos aquí. Fix Select Issues. Le ponemos no. Y le ponemos Fit All Select Issue. Close. Muy bien. Una vez más vamos a correr. Bien, como vemos, ahora ya no hay problemas encontrados. Bien, entonces, una vez que hemos hecho esto, podemos cerrar y así cleaner y reiniciamos el equipo. Bien, entonces, habiendo reiniciado el equipo, como si vemos que todavía está un poco lento, lo que podemos es... Eh, lo que podemos es eh, lo que podemos hacer es utilizar nuestro antivirus ¿verdad? entonces correr nuestro antivirus después de haber corrido nuestro antivirus lo que podemos hacer también como ya último recurso es irnos acá a la lupita y ponemos restablecer equipo aquí nos ponemos aquí res y nos sale acá, acá restablecer equipo si ¿sí? le damos un clic allí y con esto podemos restablecer el equipo a una configuración anterior o en su defecto también a a, a su configuración de fábrica Por ejemplo tenemos aquí eh, Restablecer este equipo Volver a una versión anterior de Windows O inicio avanzado Entonces le damos a restablecer equipo Si le ponemos aquí comenzar Entonces el, el equipo se comenzará a restablecer A una configuración anterior O a o en su defecto a, a la configuración de fábrica y le podemos, eh, podemos elegir la opción de no quitar los archivos personales para que no se pierda alguna información que tenemos guardada. Muy bien, entonces eso es todo lo que le quería compartir. Espero que les haya servido este tutorial. Nos vemos hasta la próxima.